Yo soy Katelyn y estoy super feliz Adivinen dónde estoy, no les voy a decir Ustedes adivinen, ok, miren eso allá arriba Ahí está, el ángel de la independencia ¿Te molesta? No, no. ¿Cómo, ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas? Ay, mandé Ay. Aquí estamos ya en la Ciudad de México se está contenta ella se imagina la ciudad de México de cierta manera ahora vamos a hacer un pequeño tour y todo eso para que ella ya... una vez al centro ¿Cómo vamos a hacer histórico sumamente agitado porque sea, cada vez que vengo a México la altura me afecta demasiado y ahorita no puedo cada vez que digo dos tres palabras pues ya estoy va a pasar un largo tiempo acá así que lo que yo espero es poder acostumbrarme rápido y que no me afecte tanto sí, está tan emocionada que agarró las dos maletas Yeah, Ajá, yeah yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, La van a meter en el carro y nos vamos. <ríe> Uy. Uy. Ay. Ay. A ver, miren lo ilusionada que ah, se nota. No me grave que me da pena. Va a ser frío. No queremos frío. Yo no quiero frío. Señor, ¿cómo? ¿Cómo se llaman esos árboles? Esos son como tipo pinos, pero no sé si quiera ver el de la noche triste. ¿Y cómo? Pero ¿El morado? ¿El morado cómo se llama? Ah, este, no, no, no me acuerdo, no sé si es bugambilia. ¿Cómo? Bugambilia. Bugambilia. Bugambilia. bugambilia. ¿Bugambilia? Uh -huh. Voy a preguntarle al señor de carro. ¿Cómo está? Sí. Una pregunta. ¿Cómo se llama ese árbol que está ahí? El moradito. El moradito. Está bien loca. ¿Lo sabe? ¡No sabe! Ah, no está bien, gracias. Gente, yo le tengo que explicar algo. Gisa está tan emocionada. Había un árbol con hojas moradas. Entonces ella empieza a bajar la ventana para preguntar a la gente cómo se llama ese árbol porque ella no ha visto ese árbol. Entonces yo digo que la primera cosa que le ha maravillado allí de México es el árbol que se llama Bugambilia. Bugambilia. Te quieres llevar lleva tu par de hojas o no sé, semillas para que siembres allá en... Alguien que nos diga si eso pega, si nos podemos llevar la semilla, ¿no? Yo creo que te lo van a quitar en el aeropuerto. Porque Uno no puede transportar se lo, pues, ¿se lo plantas. ¿Ah? Pues, ¿Cómo se llama este señor? ¡Mire ¡Lo ángel! estoy viendo! <risa> ¿Cuántas veces yo vi este ángel en las novelas? De verdad ¿Cuántas veces lo vi? Muchas ¡No! ¡Qué bonito! ¿Ya, voy a... ¿Ya viste el ángel? ¿No lo has visto? ¡Sí! ¡Mírenlo! ¡Ya! ¡Ay! ¡Qué emoción. ¡Está emocionada! ¡No! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! Bueno, gente, ¿Vamos a pasar por ahí? ¿Verdad? No, pero si quieres pases un semáforo ¿no? ¡Qué emoción! Vamos a volver, ¿verdad? yo por acá estoy con varios amigos ¿Qué andas haciendo tú? Tomándole fotos a tu amiga Ah, ok, estás tomando fotos allí Pues estamos aquí haciendo tomas A ver, que se mueva tantito el sol porque nos queremos Tomar fotos en el Ángel de la Independencia Pero no se puede porque salen bien borrosa. Estamos en este momento En el Paseo Reforma esta es como que la avenida más importante o emblemática de la Ciudad de México Algo super cool es que en este paseo hay distintos monumentos emblemáticos Y uno de ellos es el que vamos a visitar ahorita, el Ángel de la Independencia Acá me encontré un amigo que me comenta que ha visto alguno de los videos A ver amigo, ¿cuál fue el primer video que una? viste? El primero, el del señor de la tienda ¿Y qué de... tal te pareció ese video? Padrísimo Como, sí. otro, como muchos de los que haces <risa> o sea, Entren a Lacra Musical Los que quieran aprender un poquito de guitarra básica de, Un poquito de, de rock en español Ahorita estamos como que tratando de buscar Otros sitios a donde ir para que obviamente allí se conozca, yo ya conozco algunos, conozco algunos, yo creo que estoy bien entrenada para ser su guía turístico, pero bueno, eso estoy tratando de hacer ahora, y obviamente pues algo interesante o algo extraño, uno siempre antes de venir, no solamente a México, sino a cualquier país del mundo, a cualquier ciudad las personas se hacen ideas de cómo es el país, de cómo es la gente cómo es la cultura, la comida y todo eso pero al final del día pues por lo general uno se equivoca y dice, man, no era como pensaba, así que quiero que voy y se me diga cómo yo pensaba que era la ciudad de México antes de conocerla. ¡Hola! La gente súper amable, yo pensaba que de verdad que se parecían todos pues, tipo no sé, todos se parecían bastante y no, realmente hay una diversidad de, eh, de rasgos físicos y me he quedado asombrada, no hay tantas morenas como sí, ella, ¿Sí? <risa> ni como yo Ruloso. así, y, pero me encanta, me fascina mucho lo que veo, la gente se viste de una manera, o sea, ellos se visten aquí todos tienen, o sea, un outfit muy o oh, wow. Me encanta, me encanta. Me voy a llevar una botada aquí. También. Está bien cool <risas> que aquí en México, o sea, como que la gente tiene, refleja mucho su estilo, refleja mucho su estilo, su estilo, su estilo, en la manera sí, de como vestir. No, tiene un estilo único. no es como que hay una sola moda y todo, y que salen las zapatillas vans de moda y todos tienen zapatillas vans. Sino que cada quien tiene su propio estilo y lo refleja a su manera Como su que hay bastante libertad en el modo de vestir Y no, de verdad yo pensaba que eran muy conservadores ¡Llegamos! <risa> Tal vez ustedes no entiendan esto bien o no lo comprendan pero para nosotros, eh, que venimos de Centroamérica y que crecimos viendo telenovelas mexicanas durante muchísimo tiempo En donde cuando iniciaba la telenovela, la primera toma que veías era la toma del ángel Así como en un dron la cámara y todo eso, la toma desde arriba y todo el mundo decía Oh wow, yo quiero ir allá algún día, yo quiero conocer ese lugar Pues estar aquí, tener el privilegio de poder finalmente conocerlo Y obviamente pues estando con gente maravillosa, mis amigos a quienes amo muchísimo es una cosa demasiado guau wow para mí Vamos rumbo al monumento ¿A qué monumento? Al monumento de la revolución Y a ver qué, qué nos dice Giza de su experiencia eh, Qué nos sigue diciendo su experiencia Acá en la Ciudad de México ¿Qué te ha parecido el monumento? Acabas de verlo, o sea, ni siquiera lo has visto bien no, acabas de puedes subir ¿Quieres subirte? Sí, quiero ver. subir, Vamos podemos subir, pero pronto los voy a traer para que conozcan un poco más acerca del Museo de la Revolución. ¡Qué rico! Ay, ¿Me puedes dar algo por favor? God. ¿Con chile o sal y limón? Con chile, con todo lo que tenga sangría <risa> o tehuacán, amiga? Ponle, ponle eh, ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo el nombre. frescos preparados o rusas? ¿Quién es Después. la rusa? ¿Quién es la rusa? <risa> bueno, acá hice por primera vez en su vida va a probarse uno de estos refrescos. Yes. ¿Tiene chile piquín? ¿Qué tiene? ¿Ese? Tiene chile piquín, limón y sal. <risa> Tiene chile, piquín, limón, sal y también tiene pues el refresco, la, la soda squirt eh, Y acá lo decoran con un limoncito de helado Yo quiero saber si allí se le va a gustar o no le va a gustar Quiero ver eso Ayayay. A ver, a qué le supo no, Creo que no le gustó tanto No le gustó tanto No, está bueno Está bueno Está bueno, está bueno, nada más que ah, toca acostumbrarse un poquito Ok, miren gente, toca acostumbrarse un poquito significa que tal Uy. vez no fue tanto de su agrado Entonces, pero no, en serio, a veces toca acostumbrarse un poquitito Porque obviamente los sabores, no estamos acostumbrados a sus sabores, son totalmente distintos <música> Por eso vamos camino a la marquesa. Y yo voy a comer conejo. Si se quiere comer, probar conejo por primera vez. Yo probé conejo por primera vez ahí en la marquesa. Me gustó, o sea, me supo apoyo. <risa> Amigos, acabamos de llegar a uno de mis lugares favoritos, la marquesa. La comida aquí es sumamente deliciosa. Si ya pueden notar, estoy hablando de una manera bastante congestionada. Hace frío, se siente el frío. Ah. Estamos sí. acá adentro, vamos a pedir Gente, acaba de llegar mi sopita, mi primer platillo, que es esta Es una sopita azteca Yo lo siento, no pude esperar, pero ya llegó mi segundo plato Son tacos de asesino. Y se está comiendo uno Yo. de qué, Gise? De es Yo creo que estamos todos súper llenos, ya no aguantamos un platillo más ¿Y al final del día México era como te lo imaginabas o no? ¿Y cómo te lo imaginabas? Muy diferente. La gente, los lugares, la ciudad, todo. Demasiado diferente. La gente come nopales. Esa es una planta que allá nada más está plantada en las calles y listo. Es como que... Y sabe rico. Yo me acabo de comer un taco de... ¿Cómo se llama? Chorizo verde. Nopales. Y bistec, Pero estuvo muy rico. Yo. Y el nopal al final, ¿te gusta o no te gusta? Sí, sí, sí, tiene un sabor diferente, es bien rico Entonces, ¿te gusta mucho el nopal y te gusta México? Sí, me encantó Todavía yeah. no hemos visto nada. No Sin falta <risas> Bueno gente, hasta aquí el video de hoy Yo voy a terminar de devorar un par de cositas que todavía quedan acá con mis amigos Que están bien muertos, miren, no están cansados Porque hemos pasado todo el día dándole y dándole y dándole ¿Cómo pero ]arte? bueno ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, qué, qué te pasa, <risas> ¿Qué tienen? Todo el día estamos dándole, dándole todo el día. No, si no, ¿sí estamos dándole duro todo el día. Wow. ¿Qué tiene? ¿Con quién le di, diste duro que Porque yo no vi. No, pero en serio. ¿Qué? ¿Con quién le estabas dando duro? No es cierto. No. Aquí nadie se dio duro con nadie. Pero ¿qué significa dándole duro para ustedes? Porque veo que todos se alarman. O sea... <risa> <risa> ¿No me van a decir? ¿Qué? Es que dándole duro sí. se refiere a que tienes a alguien. Dándole duro Dándole duro Ok Bueno gente No le vamos a dar duro a nadie En este momento Por hoy lo vamos a dejar Hasta aquí Mañana les subo la segunda parte De este video Por favor Suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho Aquí les dejo todas mis redes sociales Y las redes de mis amigos Para que nos empiecen a seguir Bueno a mí sobre todo En Instagram Que subo contenido diario Todo el tiempo En todo momento Y bueno Suscríbanse al canal Compartan el video Si les gustó Y los amo mucho Así como amo México Bye-bye. <laughs>